Por ahí no está muy claro esta cuestión de lo que tiene que ver con la integra... comprender integralmente lo urbano y lo rural como parte de un mismo problema. Sobre la cuestión de la criminalización de los movimientos sociales. Entonces, existe una agenda internacional en los países de criminalización, de prisión, de lideranza, de ataque a los movimientos, Yo pienso que ese tema, y e otro tema también, es el tema de la privatización de los territorios, yo creo que esto eh, no aparece en ningún momento en la agenda oficial y debe aparecer la nuestra. No solo quedarnos con el derecho a la ciudad, sino también el derecho al territorio en un contexto donde, por ejemplo, con los agroquímicos eh, se está expulsando a la población de las áreas rurales. Entonces, ¿de quién es el territorio que queda vacante? So I'm also thinking at the same time about the economic, social, economic, but particularly on you know, the jobs and then social wage. So I think the word I want to use the social wage to we'll talk about that uh, from the perspective of yes, one is the minimum wage, but beyond the beyond the minimum wage, the kind of city we have is so expensive we cannot buy it, it's so expensive accommodation, and therefore state has to invest more and more for the public services. Los estados, bien lo dijo Lorena al terminar su intervención. Están representando intereses concretos y específicos, y eso no lo podemos ocultar. En las ciudades se está mercantilizando la vida hasta niveles en los cuales se hace natural privilegiar el precio de la tierra sobre la vida humana. Y considero de que esos aspectos, por lo menos, deben ser mencionados. Eh, el territorio, darle más énfasis y sobre todo a lo que es la tierra, el aire y el agua, no manejarlos como recursos. O sea, eso es muy importante, que no se empiece a decir el recurso hídrico y los recursos naturales, porque en realidad hablar, decirle recurso ya es meterlo a la lógica del mercado, ¿no? La agenda está llena de conceptos hegemoniales, que también viene por, el, por la cuestión del research, de, de las investigaciones y de la Academia. Entonces, por, por ese lado entra mucho el, el pensamiento Westernized uh, uh, Barcelona, New York, uh, y esas no son las ciudades en que la gente vive. Y finalmente, bueno, lo que ya también muchos compartimos, pues que, es el, que se le da importancia al valor de uso, por sobre el valor de cambio, y eh, ya al final es algo un poco más atrevido. Si la nueva agenda no lo considera y no hay medios legales que faciliten, pues decirles que no vamos a ocupar el territorio como como veamos o y como se nos ocurra. Uh, our feeling with the UN uh, agenda is that it is very much detached from the people on the ground uh, and there is too little that is contributed by the people who are the victims which are the poor people to whatever decision that is taken in the United UN habitat. So I support the statement that there should be some mechanisms with which the social movement and other human rights organizations can hold our government accountable on whatever decision that have been taken in the country. The statement in its way is very good uh, but which is focused on history very much on history and there is not enough real demands for real change and what what are the regulations we are demanding i'm not expecting that you can do that with this statement there must be some principle statement reflecting the history and that's why we did the second statement on the regulation we hope that people here will join us to discuss that and uh, go into into the details of demands i think all of us have so much to bring in to bring to to bring to the full notion of antes decíamos de, de no dar el pescado ¿no? lo superamos y dijimos, ah, aprender a pescar como sociedad y bueno, que ya se sabía mucho pero recuperarlo en su caso como los procesos autogestivos que tanto decimos, pero a pesar de tener esos procesos autogestivos, no tenemos acceso al lago. Aunque sepamos pescar, no podemos pescar. Entonces, eh, y no podemos pescar en bienes que son comunes o son públicos. ¿no? Uh, the eh, en lugar de perseguir las iniciativas sociales que les llaman informales, irregulares y criminalizables lo que tiene que hacer los estados es fortalecer estas iniciativas con asesoría técnica con financiamientos con subsidios, con todo lo que se necesite más o menos que no las persigan si, si no las van a apoyar, que no las persigan que que no sistema Creo que hay que afirmar que lo que estamos exigiendo ya lo estamos haciendo, pero queremos asistencia técnica, financiamiento y como ya se dijo, que no los criminalicen. Segundo y último, ya lo dijo, ya lo dijo alguien la nueva Agenda Urbana no nos representa. Esto hay que repensarlo con toda la sociedad. Hay que hacer otra arquitectura habitacional de la ciudad, otra urbanización de la ciudad, totalmente diferente. Porque eso eh, parece que nunca se trata, pero está perfectamente ligado a la condición de los asentamientos. La Agenda Urbana tiende a homogeneizar y me parece que el lugar desde donde nos tenemos que parar es justamente enfatizar la heterogeneidad, la diferencia, esa cosa que hace que hoy estemos acá juntos, pero que también nos diferencian en el sentido de las oportunidades y las condiciones que tenemos para abordar cada una de las problemáticas de las que somos parte. Entonces... Siempre el pobre, somos el negocio político, pero no se enfatiza a ver qué derecho tenemos si no tenemos el derecho a un financiamiento para poder financiar las obras para, para, o si vivís en la ciudad para poder financiar eh, un terreno o, o aunque esté en el rincón del, del cerro si no tienes plata, no podés entonces, ¿en qué punto de esta agenda urbana está enfocado la, la parte de financiamiento? Porque de repente estoy equivocado pero es... Lo que veo, que nunca se habla cómo se financian los proyectos. Cómo, cómo el hábitat poder resolver este, sin plata. O hay alguna arte, magia, por milagro que podemos resolver. Pensar que esa lucha, justamente, que es desigual, debe integrar a todos los actores que sufren la, la desigualdad. Tanto a los que está, hacen su producción, como los, los técnicos, los arquitectos, los urbanistas, la, la investigación, los académicos, para poder dar una lucha integral en relación a un problema integral. Bueno, parece que hay que poder colocar allí eh, el modelo extractivista que tienen las grandes corporaciones urbanas en nuestras ciudades, eso por un lado, y por el otro lado también, eh, y haciendo homenaje al país en el que estamos, incorporar el concepto del buen vivir en contextos urbanos, que muchas organizaciones en nuestro continente vienen trabajando y que creo que tienen de lo que ser parte del El quórum en este momento es de 40, así que estamos casi con la mayoría votando. ¿Sí? La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.